Ah, ah, ah, ah. Snova Rap. LR Producciones. 2013. Ajá, ajá. 2013. Ja. Okay. ok. Esto se llama. Ah, ay, se llama no radioactivo. Porque nadie se me acerca. Ay, Dios mío. Ay, ah, Dios ah, mío. Pa' pareciera que soy radioactivo Nadie se acerca, yo no tengo amigos más solitario que cualquier mendigo, morirme solo, ese es mi destino Ni una novia que me ame, ni un amigo que me abrace, ni caballos que me carguen Ni una grúa que me arrastren ni enemigos que me maten, que me atrapen, que me busquen, que me aten, que me bla, bla bla bla bla Pa' pareciera que soy radioactivo, nadie se acerca, yo no tengo amigos Más solitario que cualquier mendigo, morirme solo, ese es mi destino ni un perro se me acerca, ni un niño me patea, ni una mosca se me para Solo mi madre me abraza y yo creo que es por deber Soy más feo que una araña, tengo papadas de rana, mi respiración se acaba No me chupa el chupacabra, cabas cuevas para enterrarme Hasta me odia pie grande y eso que soy elegante En un parque yo andaba y una chava que se espanta A paté de fea naca, flaca cual calaca, traca traca la maraca Vaca en agua, mi paciencia ya se acaba, que alguien me diga qué pasa Porque ya no entiendo nada No, ya no entiendo nada y es que nadie se me acerca, nadie, nadie Cada vez tengo una chava que me habla, que me dice que me quiere Pero fuera de eso, no sé, no sé, eso que soy rapero ah. Pa' pareciera que soy radioactivo, nadie se acerca, yo no tengo amigos Más solitario que cualquier mendigo, morirme solo ese es mi destino Pa' pareciera que soy radioactivo, nadie se acerca, yo no tengo amigos Ese es mi destino, me pareciera que soy radioactivo bien, bien. Ahora... Quiero que toda la gente se me acerque Pónganse de pie con las manos bien arriba Miren mi barriga, yo soy feo y lo entiendo Grosero no es cierto, no quiero, no quiero, no quiero ah, ah. No quiero ser un radioactivo Voy a bañarme pa' tener amigos